Bam, bam, bam, bam! ¿Cuánto falta para Paititi? Casi estamos. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido... Domínguez. La Trinidad. Que yo recuerde los culpables siempre han sido ellos podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. Altesa, ¿Lara? ¿Dónde, ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Quedaré aquí y ayudaré a Ocho. Avísame si necesitas algo. Vale. Espero sea posible salvarlos. Si pudiera ayudar a mis compañeros, se lo agradecería eternamente. Mm, imposible, no puedo llevar más cosas. Oye, Lara, ¿tienes un minuto? Ven cuando... Uchu y yo hablábamos y... bueno. Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Etzli. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi ah, Parece que será un gran día Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Maru y su secta A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Etzli, Sairi Unuratu me dio el honor de ser su padre sustituto Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia pero Pero con todo lo que está pasando no puedes ¿Qué objetos son? Son el amuleto del salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos Y hacer que le entregue el cuerno del rey Nos haría un gran favor No es fácil de llevar Envié a dos hombres y fallaron Quizá usted pueda hablar con la esposa Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. No puedo creer lo mucho que ha crecido etsley en tan poco tiempo. No tardaré mucho. ¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. El ejército de Kukulcán tomará el sacbé al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. actualmente. Tú dijo que el fuego carmesí era su destino. 啊 ¡Campos de fuego! Eres el fuego carmesí. Se supone que debemos colaborar para derrotar a Kukulkan. ¿Y Schell? El camino es templo. Nosotros también avanzamos. Nos falta poco. ¿Dónde está Domingo? Está dentro del templo. Estamos muy cerca. ¡Muy Gracias, Kukulkan, por el regalo de la renovación. Estamos preparados para recibir tu poder. lo voy a completar yo se han equivocado está todo mal no siempre les ha pertenecido danos la caja no, nunca tengo que proteger Baitini el destino lo creamos todos no solo tú todos nosotros juntos Jonah, Rourke está muerto. Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Los contendremos mientras podamos. ¡Aquí equipo Z! ¡Han invadido el alto consejo! ¡Necesitamos... Corre el mundo que conocíamos. Que la sombra pase y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros. a quien intente destruir tu poder y tu potencial. No destruye destruir a quien intente destruir tu poder y tu potencial. La oscuridad corre en nuestro que conocíamos. Encontrarla, en no te cuando ya. ¡Hoy tomaremos el control de nuestro destino! Creía mucho más inteligente. para un dios te he permitido vivir A Paititi debo protegerla. yo, ¡No! tú! Sí. Me creía mucho más mucho Ha ha ha ha! Queridos, ¿no podéis parar quietos un segundo? Así, mi reina. ¡Uno! Uno. <risa> ¿Puedo? ¿No? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de plata podemos vencer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, tú querías. Que le ataque un a dónde iremos en nuestra próxima aventura de aquí? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. Ah, no. Entonces, quizá a las salinas de Utah. Ya sé a dónde iremos. ¿Ah, sí? Ah, ¿sí? Sí, pues Estar muy bien. En ese caso, Adiós, mamá. No a que me ayudes a En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla... El fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Protege para oh, no. Por favor. Por favor, Nara. Y hoy. Un urato, mi madre, una guerrera, una rebelde, una reina. Será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora... Escucharemos a su espíritu, para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Kuagyaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? <risa> no, tendrás que aguantarme hasta mañana. <risa> Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Jonah. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera... Cuando quede restaurada, Pai Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Eh, Jonah. ¿Sí? Clara dice que tienes novia. Uh... Iremos a la boda. <risa> bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. equivocada estaba. Creía que tomar el control de mi vida significaba aventurarme y hacer algo extraordinario. Creía que tenía que arreglarlo todo. Pero los misterios del mundo no son para resolverlos, son para disfrutarlos. Solo soy una de sus muchos protectores. No sé qué nos deparará el futuro, Jonah, pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte. Intentaré no tomarme demasiado en serio. ¿De, señorita Croft? Estupendo. De momento, me alegra estar en casa.